al cielo la para que nos vea y se que no lo voy a colocar online. Ah, bueno. Vamos a hacer una grabación de The Punisher un juego del año 1993 sacado como pueden ver ahí por Capcom. Y aquí a mi lado tengo nada más y nada menos que a Fox, un legendario jugador de Quake 3 que a lo mejor no algunos lo conocen, que son jugadores de hoy en día de otro juego, otra generación. ¿Mm? Pero en aquellos tiempos, este compadre con el Railgun Se pegaba unos anticuchos con los clanes de Quake 3 en esos tiempos Hay pruebas fehacientes en Youtube donde pueden ver sus habilidades Bienvenido estimado Muchas gracias por invitarme Aquí estamos, vamos a pasar una noche de videojuegos Y como pueden ver ahí, tenemos a The Punisher ¿Qué me a contar Cristian de The Punisher, eh? Un bueno, que... yo me acuerdo que la primera vez que vi este juego, yo no... Voy a ser sincero, yo no, en verdad no, no, no conocía el cómic eh, pero sí entendía un poco de inglés cuando estaba chico porque, bueno, el colegio en verdad y siempre tenía como curiosidad por saber ¿no? qué significaba, por ejemplo, insert coin entonces yo lo buscaba así a la chilena en, en el diccionario y empecé a entender que él tenía una familia en el fondo que era una persona normal, feliz pero le ocurre esta situación que que, que, que, que matan a su familia. Lo Trauman. Claro, lo Trauman. Pero yo conozco a The Punisher a través del juego. Yo no lo conozco, no, no tuve la oportunidad como de leer el cómic. Fue yo como tampoco. al revés. No te preocupes, entonces, si en la época no ninguno de nosotros cachamos esa hueá. Claro, entonces yo encontré el juego hacia toda raja que tenía una historia. Uh -huh. eh, y bueno, ¿quién era Nick Fury? Tampoco, no tenía ni idea de quién era. Y Hoy en día muy conocido por la serie The Avengers Exacto, en entonces Bileria. ahora es como que todos todo lo tienen claro y todo Pero en el yo la primera vez que tuve como un contacto con esta historia Fue a través de este videojuego en particular Que por eso estamos acá en el, ju mm, en el, en el juego el de recuerdo, recuerdo. Y, y bueno, después como que eso eh, empezó, partió mi curiosidad por The Punisher Y empecé a leer los cómics ah, perfecto. Y, era, y, era, y de verdad lo que había entendido era más o menos así Pero tiene todo un trasfondo como psicológico y todo que, que, que como se, se transforma el héroe, porque era una persona normal, como y tú y yo, así, podríamos <risa> no. de un día para no, otro nosotros, ser el Punisher <risa> No, nosotros somos ah normal. Claro, <risa> no bueno, bueno, podría decir que somos personas. Pero en el fondo como que él tiene una, tiene un, una rabia y, y comienza la historia de este juego, pues para buscar a los responsables de quienes mataron a su familia. Sí, perfecto. Oye, ¿qué te parece si revisamos la historia del juego con las imágenes cuando las comienzan a mostrar ahí en, en pantalla? Creo que voy a darle un reset cortito para que... Para que... No sé, pues si tú no, nos podés contar más o menos cómo vamos mostrando la historia, lo que okay. porque, como parte, porque yo también cuando era chico me acuerdo que llegaba a los videos y miraba la presentación de esta guay que era loco. O sea, yo decía, claro, y de oh. hecho uno se aprendía esta presentación porque no tenía plata para la fecha. Entonces, claro, <risa> <¿sabes>? <risa> te quedas mirándola. Entonces, te quedáis mirando y, y, y diciendo, oh, me, me gustaría jugar acá, y ahí en, es, en, en, ese, en esa espera eh, miráis cómo... Decía Nueva York, una, una jungla de, de, de acero y concreto. Don, puta, sí, no, <risa> Bueno, dice que el, el Central Park es un oasis de verde ofreciendo eh, un respiro de. de, de A Frank Custer y toda la wea. No, dice, un respiro de, de, lo, de lo que es como. de lo plomo, de lo. de, de la parte así como fea. Entonces ahí dice, bueno. Llega un, un grupo de terroristas y matan a Fr su familia Frank Castle se llama el, el protagonista de la wea ¿Eh? Ahí está, ¿cachai? Yo soy sí, sí, the, Punisher. the Punisher Entonces, básicamente, podemos decir que el Punisher es un weón que está cagado a la cabeza Que lo único que quiere <risa> es venganza Claro Quiere matar a todos los weones es que, de la Es que él es que era familia. el típico hombre que vivía el, el American Dream Que es como mm. el trabajo perfecto, la familia perfecta, todos felices Y, y aparece en estos... Eh, mafioso. criminales, ah, mafiosos eh. y, y matan a su familia ahora yo no voy a dar más datos de, del cómic porque la idea es que la persona que ve este vídeo le, le, le nazca una curiosidad y busque por sí misma la respuesta Claro, Porque nosotros aunque hoy en día hay hasta una película del Punisher. Sí, Superman, pero no por, por eso, o sea, mucha gente va y no entiende nada, ¿cachai? Pero Exacto. todo tiene un trasfondo y la película nunca te va a explicar el porqué, el trasfondo psicológico del personaje. Claro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Spider-Man? Con, no sé, por ahora, Iron Man. Oye, Spider-Man es súper pobre, weón. <risa> o Escuchaos, sea, o es súper pobre? Spider-Man sí, es un weón pobre. pobre. O sea, Batman, eh, millonario. Está el otro weón de Tony Stark, millonario Y Spiderman, weón, reportero, weón Weón que por tomar una Mira, foto, weón, yo, te a... pico Mira, <risa> yo creo que igual, igual lo que han tratado de poner en, en lo que está en la película No es lo que lo que uno puede leer en la historia Porque mm. si uno empieza a ver a spider-man No puede ser pobre un weón científico que está trabajando con, con ese nivel tan avanzado de, de biología No, y... weón, si Spiderman es pobre, weón, es pobre No, weón. Po. Es que por, por eso es sí, pobre weón... en las películas que está mostrando ahora Pero en el fondo no. él era un científico que está haciendo un experimento Y no. lo picó un una... No, si sí, siempre ha sido pobre, weón Si el weón era un estudiante Y el weón fue con su compadre la universidad A ver a, Porque lo que pasa es que lo llevaron un día A la universidad a ver una weón, una araña Y justo lo picó Y el weón después cachó Sí, sí Ah, puede Pero, ser eh, Sí, el más pobre, weón sí. el loco puede es pobre Puede ser, ah, puede ser Pero en el fondo pero si sí, de verdad era pobre el buen, después el buen viejo era como periodista con la vieja, el viejo con la Garu, Maru, no sé cómo tía. se llama y, y toda la weá pero bueno, vamos al es que al, se mezcló al... con el Hulk ah, que me parecía la, la weá bo. sí pues si todos los bueno es son científicos al fin y al cabo tiene que haber una weá del efecto gama ahí pues bueno, sí. sí pero siempre están ahí como con la reactividad como que pareciera que cuando lanzaron las bombas atómicas como que nacieron todos estos personajes así como mutantes, con super habilidades yo, yo con un amigo siempre, cuando éramos más pendejos todo esto En el colegio, cuando empezó a salir Goku y todo este tipo de weas japoneses Me decían, no, Goku la lleva, yo decía, no, Superman también la lleva O las tortugas ninja, cualquier wea, decía yo, pero... Me di cuenta que yo siempre defendía como a la... a, la, a los superhéroes norteamericanos Y el otro bueno en los japoneses, pero el weón llega y me dice... ¿Qué, weón? Si todos los superhéroes norteamericanos, primero, están todos cagados a la cabeza Y todos están, weón, de alguna manera, weón, por alguna wea radioactiva convertido en héroes eh. O sea, no son héroes por sí mismos Claro Es como que, y, ya Y si no están cagados a la cabeza, como estos weones, weón, esto, weón. <risa> Ya, pues, metamos el a este ya, finito, weón Los ganadores no usan droga, recuérdenlo. <risa> bueno, no, no nos queda más que ser luces Claro. ¿Con cuántas, fichas, ¿Con cuántas fichas crees tú que, crees tú que lo podemos terminar? Mira, yo sí. creo que hablando así de Peter que Spark, Parker se llama Wonder spider Spiderman? Yo creo que si estuviéramos en ese tiempo, con ese nivel de pobreza que teníamos nosotros, lo más probable es que lo hubiéramos terminado con una ficha porque no nos quedaba otra. Es como, sí. tenemos que hacernos buenos para poder disfrutar del juego, porque ahora hay, hay como fichas infinitas pero en ese tiempo no era así. Yo creo que con unas 20 fichas... 10 Tratemos de usarla las menos posible. Ya, o sea porque la gente no crea que estamos puro weando. Hagámoslo en serio. Ya, la wea da para 9. Como, no, no, <ríe> como que no tenemos ficha infinita. Ya, pero da para 9 nomás, así que tratemos de okay. terminarlo con 9. Vamos. Y ahí está, tú, yo voy a hacer Punisher y tú vas a hacer Nick Fury. Ya. Vamos. Y ahí. Tú, bueno, ahí, bueno. Yo me tengo que entrar después porque esta wea no tiene un multi. Claro. Un multi start. Back to War dice. Ahí, ahí voy, ahí voy. Ahí entra todo, ¿no? a Ahí tenés que buscar el, el botón. No, oh, de... no funciona el joystick. No, sí. Ahí, ahí está, ahí está, no, ahí tiene es. que funcionar. Bueno, ¿qué nos encontramos? Primero que todo, aquí tenemos por ejemplo ya esta bolsa weón. Que plata, me imagino sacar vía. Una es que este, este bueno, como, como dice la historia, este no, es un casino legal, no es como un casino con un montichelo de acá, o sea. <risa> es una cuestión que. Que va la gente mafiosa, ¿cachai? Por eso hay plata escondida, plata que hay que hacer lavado de dinero, pues bueno. Claro. ¿cachai? Por eso los buenos parten ahí, sí, parten y la cagada de donde el hueón si lo ve. el lo ve le dice, ¿cómo mierda entraron acá, si esta weá es, es. Claro, pues bueno. Ya, y ahí los buenos salen a la calle. Ahora estos weones, ¿cachai? Que los pueden sacar una, un, una, una, una pistola, pistola y matan a cualquier weón, es bueno, impresionante. ¿Sí? Es pues, weón! ¡Hoy la cara el Punisher, weón! Pero está enajenado ese weón, mire Está hecho ese, pico, está mire hecho pico. ese weón, <ríe> quiere echárselo a todo, weón. Ahí, ahí voy a disparar. Mira, por ejemplo, ese weón es karateka tome. ¿eh? Ese es Ryu, pues, weón. Ese es Riu. <risa> Ese que está ahí, a ver, creo que se llama Ryu, ¿no? A ver. Cuando tú lo agarras, tiene como un estilo de juego muy parecido a lo que es Final Fight. Oh, y cuando, y cuando tú lo agarras, pero eh, estos weones son como el típico weón que no hace nada todo el día. Es como un gamer. Exacto. Son puros gamers, weón. Todas las la bandas de mafioso están hechas por gamers porque tienen que financiar sus juegos, weón. <risa> son puros weones vestidos con cosplay. <risa> claro. Ahora, nadie anda vestido así en la calle, weón. Es como... Sí, es que lo que pasa es que un juego yo creo que igual de los... Bueno, del año más o menos de los 90, en realidad. Yo ¿cachai? lo he excitado a cagar porque podía hacer mierda a la ciudad. ¿Cachai? Bueno, bueno, to, siento... toda la, todas las películas gringas son como que a los gringos les encanta hacer cagar su propia ciudad, ¿cachai? Todas. Sí, pues. Toda. Que, es que la. Me imagino que. Este guante bueno, en de medio, güey. ¿Te imaginas que este guante echa la choré en la vida real, güey? Escúchala, o sea, no, no, no, no, ni cagando, pues, mata es como una racha inmortal <risa> pero 2.0 este huevo, bueno bueno veamos los movimientos que te parece mira bueno obviamente ya cachamos con unos de golpe unos para saltar y, y tú cachas que si saltáis y apretáis los dos en el en el aire disparáis granada mira salta y, y tiene los dos en el aire mira o sea saltáis ah. y apretáis los dos botones en el aire mira esto mira mira ahí pero te quita energía no? No, no, porque lo que pasa es que tú vayas agarrando, agarrando en el camino, vayas agarrando granadas Yo siempre he preguntado cuando era niño cómo era que podía matar a un weón, pegarle tantos sablazos sin que muriera. Ah, claro, Yo <risa> <risa> creo <Como, risa> con uno y ya estáis listos. <risa> sí, por pues, la vida real, pues Bueno, ahí nos no, no muestran bueno, el hat, weón, bueno, la energía nos da, o sea, nuestra energía nos da puntaje, cuánta comida recogimos, plata. Y ahora, ahora, lo tenés que interrogar, decirle, ¿a dónde mierda? Está Bruno. <risa> ok, yo te voy a hablar. Eh, Pero por favor no me mate, dice. Y le dice que está en el en castillo Patton Bird, Pat, no sé cuánto pico. Dice, Say hello to Bruno when you sing it. Y lo mata. Y lo mata. Le es dice cual. que está como en una fortaleza escondida, entonces ¿qué dice No dice que está en un castillo. Entonces ahora nosotros nos vamos a infiltrar ahí por una. por, por unas tuberías. Claro. Ahora, la forma de hacer el agua es bien pescando. Sí, pero weón en ese tiempo, weón, en ese tiempo yo alucinaba. Cacha la alarma. Entramos con una alarma. Weón. Yo alucinaba con la alarma, mira. ¿Escucháis la alarma? Sí, la weón, weón. con la que alucinaba, weón. Es Como que esa alarma quiere decir que entramos, weón. Y los hueones están. dicen, Mándenle a todos los cumagresos a pegarnos. A todos los flights, weón, <risa> no vayan a darle nomás, sí. Que yo lo único.. Por ejemplo, cuando, cuando partí este juego, uno lo único que quería era no perder energía porque cada vez que te quitaban, ibas perdiendo tu ficha que era tan valiosa weón. En ese tiempo valían 30 pesos las fichas Sí, hay que recordarlo, había en videos que hasta nos cobraban 50 pesos por la wea Y esa weá sí que dolía estas minas, siempre aluciné con estas minas ¿Por qué las tengo que pegar? Oye, en ese tiempo hay que recordar güen, de que nosotros no teníamos material para el morbo poco, <risa> fa, No había material para el FAP o sea. No, no había FAP O sea, había FAP pero no había material No Así... había internet No, no había internet Yo por internet. ejemplo siempre me preguntaba ¿Por qué no hay un botón para decirle Hola, ¿cómo estás? <risa> claro, como... Como, ¿Por como, qué no está ese botón? Como Duke Nukem Pero es que eso apareció después, Duke Nukem apareció después, ¿te acordáis? Pero en esta fuera era como, o le pegáis a la mina, o le pegáis Era como el mensaje era, a las minas hay que pegarle sí, ¿Cómo, cómo? Pues, cómo Ahora, ¿cómo? ¿por qué? Claro, ¿por qué? Es ahora, para... esta es una mina que te quiere matar, pues, o sea Sí, meter. Esta quédale. está con un sable, mira Kastel A ver, analicemos la mina, ¿eh? a ver, miremos A ver, alcanzamos ya Y le rodeé ro el anillo <risas> Claro Cacho yendo con un cuchillo, Cacho. Ah, bueno, ya. ¡Oh! Ya me volví loco, empezando a disparar ah, Muera, muera, muera Toma, toma, toma, toma. y es como, como, que aquí en esta parte siento que estoy en Dick Tracy, ¿estáis? Sí, todo el rato Da, lo bueno es con mechaca así... Oye, no, mira, mira, mira, sube un poquito, mira Cacho, mira, esta era sexy, pues bueno, mira, mira Ah, ya, chico, ¿por qué te das tan a vos, güey? Bueno. Porque yo rescaté esa, tú rescatá ay, ya, la... Ya, tú, ya, bueno. Ay, yo la rescataré esta, a ver si me, si me da un besito Ah, oh, yeah. Yeah. Sí. ¡Ay! ¡Ay, sí! por favor! No cacha, a pierdes. ver que me toca acá, a ver que me sale aquí. Me sale un rato, oh, pues, weón. <ríe> ya, weón. Cacha, ¿cacháis cómo vaya. hacer esta weá? Mira, esta weá tú lo agarráis. Agarráis un, un, uno de estos, de estos monos, saltáis. Yeah. A ver. Mira, lo agarro. Salto para abajo, aprieto para abajo y, y con el botón y le pego como que. Una especie. A ver, dale, de llave, haz, mira, haz. Hazlo con uno, eh, yo te voy a dar de ahí Toma, voy a dar un poco eh, de... Lo agarro, claro, lo agarráis, saltáis y le pegáis para entonces le pegáis ah, todo acá. Bueno. Ya, ya te caché, es como, como el chupapoto del caga Claro, pero este no es un chupapoto, es un chupa... <risa> un no nah, sé. porque este weón no está en guatón po. Puta, me mataron. Bueno. Ah, ya te veo perder. ¿Mm? Cacha, un martillazo en la cabeza, ¿cómo juega con y un mira, martillazo en la cabeza? Y mira el martillo que ocupa el huevo, pues, hueón Claro. Ah. Cacha. <risa> Saltáis palanca para abajo y le, y le, le, le lo denukáis. Exacto. Entonces, ¿quién aguanta esa hueón? ¿A esto es bueno. No insultes más mi. mi. mi. mi capacidad intelectual. Ah, aquí peleamos con un huevón que anda en un robot, es una hueá muy rara. Oye, este robot, man. Igual tenía su técnica. Dice, yo fui programada por Kingpin para. Uh, tener que saltar para que no te dé, pues. Claro, no, no, cuando bueno. el weón toca el suelo, hay que saltar porque claro. el weón como que hace un temblor. Ahí. Ahí. ¡Ah! No alcancé a saltar, weón. Oye, y esta cama que está acá hay que romperla. Falta una es? mina para romperla. No, eso, <ríe> sí, sí. ¿Tú te ¿Tú una cama, bueno, una, eh, weón, una vez, weón. Bueno, pero este no es para este, pero no es para este. Claro, fuera de... no va con el perfil, el niño piando. Toma, weón. <risa> toma, weón. Sí, oh, hay... pero weón, oh, tirar uh... rayos, ¿qué haces contra esa weón? Le tiramos granada, pues espérate, ahora, soltamos No, no sí. así, aquí le va a mandar un pescado, toma. Aquí tenemos granada. Ah, le no mandó un pescado. Casi. Otra granada. Aquí le va a mandar este. Casi es como, no? esa, esa arma, weón, es el arma de del cómo se llama? del Rey Arturo pues, del, del juego del Ghost and Golem po pues, weven? ahí empezó pero estar ah que habían como una estatua este es como un museo este que los es que son mafiosos y ya no saben es que gastar la plata ¿eh? entonces tienen como armaduras medievales weven por eso aparecen estos ítems de acá po pues, claro donde está el mono weven cuidado que aquí puede... aquí está weón. aquí está ahí va este una estrellita otra vez, tírate una vez. Mira, salta y Mira, Salta y aprieta los dos en el aire. A ver, lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer. Ah, ahora. Puta no le digo, pues. Ahora, ahora te lo digo, ve otra vez. Él le tiene una. Cuidado. Ahora salta. Toma. Bueno, también es. También. A ver, ahora. Claro, no, me quedan más, más granadas, weón Este hueón hacía como una especie de, de gileto, ¿no? Sí, para abajo y para estoy pegando y para abajo y para arriba. Ahí, Ahí está. está. Y ahora no sé con qué pegarle este rot. A ver. Es como guile. Exacto ¿Sí? Ah, me mató este hueón. Dale tú, hueón. Me si puedo es? continuar. oh Me mató también, hueón. Bueno. Vamos, Ahora con todo, con todo. Ahí va. está la pata de Gillette, weón, bueno, vamos. <coughs> la Gillette. Deja pegarle una Gillette para matarlo ahí. Oh, le pegué. La Gillette, weón. Sí. Claro, pero un juego de casco, weón. Bueno. bueno, hay que recordarle a la gente que estamos aquí con lentes porque... Estamos un poco... ...mareados. No queremos mostrar nuestra cara aquí. Que está desorbitada. <risa> Pero este juego es entretenido, wey. va siguiendo una historia, no es como monótono, ¿cachai? O claro. sea, igual es monótono en el sentido que tienes que pegarlo y pegar y pegar todo el rato Pero no le pedais más a un juego de los 80, weón. Sí, bueno, a ver qué hice ahí, vamos a los de esta noche, wey. para poder... A ver, déjame ver Como que están cachando de donde tienen la merca le, le quieren hacer cagar la merca, no es que el Punisher quiere hacer cagar a toda la wea Todo el negocio, en realidad, del weón ese no hemos podido encontrar al encantador chico que estábamos buscando ¡Cacha! Esta weá a mí me chocaba cuando yo era chico, mira Este weón que está quemado, weón Sí, pues mira como queda, sí. weón Es como sí. que... Weón, un weón murió ¿Qué hace un niño así viendo esa weá, weón? Un weón de weón, ¿cuánto? ¿13 años viendo esa ah, weá, weón, weón, weón? weón? viendo así como... Es normal que un weón esté calcinado ahí <risa> <risa> A llegar ¿Eh? a los Hanoi mortales. <risa> Estos serían como los Andorres, weón, versión del versión... Final Spike. Toma, toma porque.. Cachete una granada no los mata, po weón. O sea, imagínate que weá deben comer esos weones Claro. Toma. Ah, quitan, ah, quitan. ¿quita? Mira, cachete lo agarré el suelo. Oh, weón, me, me comí la pata. Toma, un martillazo. ¡Pa! ¡Pa! Buena. <risa> La animación de los monos super bien hecha. Pero mira, estos hueones. Bueno, lo, lo bueno era que. ¡Oh, este hueón asesina de mierda! ¿Cómo anda con una mechaca, hueón? El auto, hueón, el auto, ¿O que el hueón se muera calcinado? una m Oye, pero el Nick Fury la lleva compadre, ¿eh? este sí. weón como que cacha una UCI y la sabe tomar así como... Ahí agarra otro, mira. Vamos. Una M16. Sí, <risa> una M16 no, una... en la calle, pues weón. ¿Caché? O sea, esta weón está prohibida en todos los países, y como que no, así como es normal encontrarse una M16 en la calle. Claro. Y un sable. Cacha estos weones, acuérdate que tienen que financiar sus juegos, así que tienen que estar matando gente. Porque te digo que vienen con.. como con alguien que los mantiene. Bien, weón. Toma, toma, toma. Puta que buen juego, weón. Cacha los detalles, weón. Mira, ¿lo, bueno, lo bueno que tenía en este juego era que con poca, con, con pocos elementos podían hacer como una gráfica casi 3D. ¿Oye? Mira lo que pasa cuando deja de hey, Nick Fury Day solo, pero cuando estoy sin, sin esa weón Esta parte me duele, porque es como me dan ganas de tener el botón hola esto estos nunca lo entendí, eran como, eran como terminator pero mal hecho, ¿está? ¿sí? sí, eran como... Eran como, como que terminator que... con una cabeza de plástico No estaban terminados Claro Y eran, eran como una copia, ¿sí? Como, oye, ¿sabes que están de moda los... los... los... De moda terminator, así que me dan un personaje que sea parecido Es como... No. Sí. esa es como la... la gracia Cómete el plan Gracias, compadre Ahí no me comete No, lo que pasa es que el enemigo con el que pelean de Punisher, de que al final tiene mucha relación con la weá de la de, de, de la bio eh, ¿cómo se llama? Biogenética una wea así, ¿cachai? Entonces, Mira estos weones flacos así como punk. Sí, pues peleéis con punk, peleáis con karate todo este tipo de. Este es como unos David Bowie así, <risa> te andan atacando, pero, pero sí. caché que me va a hacer un David Bowie weón, me va a tirar una canción. <risa> David güey después te imaginas que esos hueones dicen Vamos a ir a matar a estos weones, pero primero se, se producen así, ¿che? Es como que va, va, es en el baño así pero, se echan Como todo. que van bonitos Van bonitos y dicen, voy a matar a alguien, así que tengo que producirme Déjame hablando un, un pucho, pele, que, que al ver a Nick Fury ahí jugando, bueno, Igual no, ayer hay un montón de gente rara, o sea, no rara, pero diversa, por decirlo así Tú has estado en Nueva York, ¿Tú, tú me podrías contar cómo está Nueva York en el día de hoy o sea, eh, Te encontré de, de todo, gente. de todo, en general lo, lo raro es que cuando vaya a Nueva York es, que es como que uno espera como, como las películas que toda la gente hable en, en inglés y en general todo habla en español ahora es como, como, como en la plaza de armas entonces como que pierdes su encanto porque tú esperas que todos te hablan en inglés y en general está lleno de colombianos, de, de, de gente de México Mexicanos, peruanos y, y, y cuesta encontrarse con un gringo en verdad. O sea que es como que, bueno, yo creo que en Miami es, es peor todavía. O sea, yo creo que más. Ma... O sea, yo, yo muchas veces hablo, hablo mejor inglés que, que, que la persona que me, que me atiende en un McDonald's, por ejemplo. Entonces, todos los servicios en general están operados por, por personas que son latinas. Y... Claro no sé, como que a lo mejor en, en, en otro estado donde la gente es como más conservadora, entre comillas Ahí uh -huh. puedes encontrarte al, al gringo típico, al que al gringo que odia el latino claro, no. <risa> como en las, como se llama, en los suburbios Dame, en No, no, voy a mirar cómo no estoy. es como en esos Uy, en esos... Oh, mira el error, voy a comer la pizza Y digo, cacha como estoy, te he hecho mierda Ya, cacha, te pones yo sacó la, ah, la tuna Este la... bueno era religio, me la mataron oh, Bueno, aquí, aquí, aquí se nos acaba la... No, oye, aquí fui Continuamos, vamos Llega como ya que no se vi. lo mandara ante un helicóptero al hueón. Oye, aquí peleamos con un Sieber, este weón se llama como Bone Breakers Ah, me maté, ¿eres posible que vos sobrevivieras con esa cantidad de vida? Bueno, The Punisher cuando aprieta los dos botones hace como esta hueá como que pega en el suelo Y el estudio como que pega con una espada Ahora me tengo que correr porque este weón... Toma Pero bueno, a queso. ¿Cachai que podéis como correr? Abajo podemos ver la energía del se este weón a Agarrar un palo para darle duro a este weón ¿Cómo? ¿Este es como una especie humanoide? ¿O el weón está adentro o, o, o el no. tanque es parte de su cuerpo? Es o sea, parte de su cuerpo, ese weón Es como un, no sé, un, un humanoide es. Estaba como de moda, yo creo que era por el año Que justo había salido Terminator Porque toda esta idea así de, de una persona mezclada con máquina Era, era influencia y Terminator, ¿verdad? ¿no? Bueno, estábamos en una época ñoña, pues weón bueno, Estábamos, pues, o sea, el, el ñoñismo, weón, bueno, estaba como Empezando a agarrar. No, pero este, era, de... este era como nuevo: es un humanoide, sí, porque... máquina, humanoide. Sí, o sea, porque... Matrix le faltan como 10 años por salir. Sí, pero en ese tiempo, por ejemplo, claro, como tú dijiste, estaba Terminator y también estaba Robocop. Era, era como el típico mezcla-máquina... Era como lo más brígico que, que podía ver en ese año. Claro. claro, era como bacán. Todo eso era bacán. Todos todo los juegos y todas las cosas estaban influenciadas por esa hueá. Me fíjate ¿qué tiene que ver en, en The Punisher un, un Terminator? Porque ahí, ahí están los Terminators, pues ¿Sí? weón. ¿Qué Pero era, era la época. Todos estaban todo así como, como... obsesionados con transformarse en, en máquinas máquina. Máquina, Por ejemplo, Robocop era una wea loca ¿No has jugado a Robocop en no, el... no recuerdo? Si, sí, pues terminé el 1 Veo que no lo has visto Ah, o sea, soy un... Soy un infiel Yo Sí, exactamente <risas> Robocop comía colados Es verdad Thank ya, you for your cooperation Veamos si, a ver Vengan acá Yo no quiero quedar mal acá, así que no me estoy Demuéstrame tus skills te fue uno, guan. Te estás cagando, weón Mi curi va subir abajo, Juan? No te preocupes. Me cagaste. <risa> Jura, no qué bueno. No? no te preocupes. Son cosas que pasan en ¿Te el juego que Yo soy competitivo y yo soy una persona que colaboradora. Para <risa> sacarse los pilles que me Claro. Y aquí dice. Eh. El campo más importante está centrado en alguna parte de Arizona. Well, eh, vamos a hacer una pequeña visita. Dice que hay una, una especie de... Como que tienen una planta... No, una... no, dice que tienen un, un, una, un matrimonio. ¿Qué onda? O sea, que se está casando en no un juego como este. Yo, yo lo, lo que entendí que tienen como una planta de, de weas que, que tiene como una base secreta una cosa así. En Arizona, escondida, entonces, como. como este weón tiene como. Es que deja tulipanes. mucho, muy poco momento para leer. Yo creo que aunque, mm. aunque estuviera en español no podría. Ni siquiera podría poner bono. pausa, para sí. pa pa que, que... que leamos la historia. He hecho un boomerang. Ahí lo puedo tirar. <risa> le metí uno sin darme cuenta. Sí, espérate, si aquí lo podía agarrar de nuevo, mira, Ahí está. O sea, cuando venga un weón, lo vamos a matar. Lo que pasa es que este weón parece que trafica claveles. ¿eh? Bueno, tipo de wea, Tiene como una fábrica la no. Entonces aquí. le vamos a cagar el negocio, parece. A Kingpin. Estas minas siempre. No sé, me siento raro pegarle a las minas. Sí. Algo bueno, hoy sí. en día. Bueno, pero si alguien te quiere matar, tenés que defenderte. Sí, lo es raro. Igual andan con un sable, así es como raro que. todo Mecanizado, weón el, el tren, weón. Pero igual tenía como... Todo está bien hecho, como bien dibujado Es como... Un cómic un cómic, pero igual, por ejemplo, hacer eso con tan pocos colores y tan pocos bits Era, era impresionante ese tiempo, Sí, hoy en día, weón, puta, claro el Ahora porque... tenía un millón... Sabes lo que me da la ahora Que ahora como que hay un exceso de cosas y las cosas están como saturadas Pero aquí con poquito de elementos podían hacer así como... Toda una onda y una historia Ahora, por ejemplo, vamos arriba de un tren y, y el escenario se puede destruir, por ejemplo, ahí estamos destruyendo el escenario, ¿cachai? Y eso para ese tiempo era como ya un juego avanzado, porque antes, por ejemplo, todos los, los juegos tenían el escenario que no se podía tocar Claro No, lo que pasa eso, claro, también... Hoy en día... Oye, eh, Alejandro, ah, todavía, todavía sí. siguen la... Estos, existen juegos así como este tipo que vaya avanzando y pegando solamente, ¿cómo, sí. ¿cómo se llaman estos juegos? No me acuerdo. Eh, es este, este es un Bet and Up. Ya. Yeah. Que vaya avanzando y pegando. ¿Y, este, y, y existen todavía? Bet and Up. Sí, pues. Lo que pasa es que hoy en día lo están haciendo con, con, con, con weas más Con más, más grandes, claro. Juegue. Pero no. es la misma cosa. Lo malo, lo malo es que todavía no inventan una nueva forma de jugar. Eso es como que yo estoy esperando... Que me sorprende ¿no? Un multiplayer quizás, cosas así Que sea Igual... distinto, porque ya como que pareciera que ya no, ha, no, hay, no hay novedades en, la, en el mundo de los juegos todo Lo único que hacen es como mejorar lo gráfico, la, lo gráfico y, y nada más Mira, por ejemplo, si tú te, te, te metes a la, a la tienda de Steam eh, Hay una web que se llama el Green Greenlight Que son juegos que están esperando salir del mercado, que son creados por fans ¿sí? Porque claro, en ese tiempo nosotros podíamos tener estos juegos, ¿cachado? o sea, o podíamos ver juegos, era muy escaso el negocio de los juegos. Cáchate que el karateka si lo en el aire se recupera en el aire y se llama Yan Oye, lo que, lo que, lo que te estaba diciendo que que, por ejemplo, en esos tiempos había una cantidad de juegos que era limitada sí. Pero hoy en día, weón, tú te metías Steam, o, o, o puede ser también pero hoy en día weón, hay mucho, mucho weón que está tratando de volver al tema retro, ¿cachai? Que es donde de cierta manera se. está, está la plata, po, weón, ¿cachai? Porque ¿qué pasa con gente weón? longeva, por así decirlo, los weones de que 30 años, que son los weones que pueden gastar de repente plata, weón, en y cosas así, weón. Le, le hacen juegos como de la época para que los descarguen y disfruten de estas mismas juegas, ¿cachai? Claro, pero con mejor gráfica. Es como lo que están haciendo con todas las la películas de Marvel que al final están apuntando a un público como nosotros que vimos, o sea, vimos la historieta, jugamos los juegos, etc. Pero ahora verlo en una película, por ejemplo, Iron Man, es una película eh, para nosotros es como alucinante hoy día y, y hoy día, a diferencia de cuando éramos niños, tenemos plata para gastar. Pero el tema es que no le están agregando nada. Es como que no están sacando la ruta del bolsillo ¿no? No claro. Es como todavía, todavía en los juegos yo no veo una nueva forma de jugar. Veo mejor gráfica nomás, pero no veo algo que me diga. Oh, esta weá es nueva, compadre. Esta weá la cagó. Igual hay cosas nuevas como por ejemplo lo.. Bueno, la, la weá de la Xbox 360 que ha sacado esa weá de Pero a ver, ¿qué tiene de nuevo? que es más social nomás? Porque bueno, esa weá nosotros la vivíamos bueno, en el 99 cuando jugábamos Quake, Doom Y eso ya lo teníamos, weá, no sé sea, No, pero en ese que... tiempo nosotros no podíamos en la casa jugar weón weá como de baile, weón. Ah, no, po eh, Michael Jackson, weón quizás eh, ahora, ahora docena, incorpora más weá. el cuerpo Pero igual, igual todavía no nos genera la... Esa como... ¿cómo decir? Eh, la novedad, la novedad wea. que tenía por ejemplo cuando jugué Quake que era como una hueá 3D así yo quedé así como ah oh, la cagó la hueá es como que ahora todavía es como, ah ya, ahora puedo moverme claro, apretar botones botón y la hueá o sea, yo creo que, mira, una de las hueás nuevas yo creo que, que sería, weón, que me llamaría mucho la atención sería que me conectara weón un... Un casco weón o. o Pero esa o sea, weá sería algunos, como Virtual Boyd. Algunos tapones en, la, en el cerebro, weón, y que la wea reaccionara de acuerdo a mi cerebro. Lo que yo pienso la weá funciona. ¿Cachai? Yo creo que hasta ya vamos El problema es que ahí tendría que hacerse una interfaz biológica claro. y tendría que hacerse una, una cirugía para pa conectarte. Claro. ¿Pensé? O sea, porque la interfaz como de pensamiento igual es media lenta. No es tan directa como, como contar con un cable. Tiene largo <risa> claro, pues entonces a lo mejor en reaccionar se demoraría más. En pero atravesar bueno, el cráneo. Pero weón, bueno, desde los años que jugábamos este juego, que era el 93, al 2013 que estamos ahora, weón, bueno, mira cómo ha avanzado la weá, weón. O sea, pero en gra yo siempre era en gráfica, weón. O sea, ¿no? Claro, en, gra en gráfica, igual no innovadora en, en el tema. Mira, de... gráfica y social, pero más que eso, no. ¿Cachai? Nosotros por ejemplo, a diferencia de antes, podíamos jugar entre nosotros en una red Ahora podéis jugar con un weón de Hong Kong, pero ¿cuál es la diferencia, bueno no, no tiene mucho valor agregado Han salido weón nuevas, o sea, por ejemplo, ¿te acordáis cuando jugamos Kway 2? De repente, y nos ranqueaban Ahí matamos a ese weón. Y nos ranqueaban hoy en día, weón, existen ligas, existen hueón donde, por ejemplo, te ven cuánto weón hay matado, estadística Todos los juegos hoy día vienen con, de, con una weón más, más avanzada, weón. Pero, pero, pero igual esto es lo mismo, o sea, que este puntaje que está acá, en este juego, está local, nadie lo va a ver y ahora, pero que sea publicado en el mundo a mí me da lo mismo, o sea, no me no, es como... Dice este el tiempo que tú ha ido demasiado lejos <risa> y dice que nos va a aplastar como insectos Exacto, ¿cacha? ahí, ahí le muestran los físicos por detrás los lolos <risa> Dice que estamos rodeados y, y dice, por fin encontramos el Punisher lo como Ahora tendremos su cabeza No, ¿sabes que no van a tener nuestra cabeza? Les vamos a hacer pico les eh. vamos a hacer cagar <risa> Cacha la rata, eso es verdad, bueno, mira hoy un tema, yo la otra vez cuando fui Mira, primera vez en mi vida, yo siempre las películas Siempre en las películas vi... Eh, como que hay rata y cosas, pero aquí en Chile nunca viví esa weá, nunca vi una rata en Chile, ni en mi casa ni en ninguna parte. Y, y weón, la primera, una de las primeras veces que fue al Central Park en la noche, iba caminando, weón, y de repente uno de los basureros se empieza a mover, weón, se da vuelta el basurero y aparecen como 12 ratas que me pasaron por encima de las patas, weón, y dije, Hola, wea, bigante, weón, la weá gigante, weón. sé que está ahí como, oh, en Estados Unidos, en Nueva York. Y que me haya pasado esa weá como que, oh, ponche su madre, weón, qué onda. Y por eso ahora entiendo por qué en estos juegos así hay tanta rata porque de verdad es como normal allá haber rata Es que en Chile tú no veís ratas. Es como la canción de Michael Jackson cuando muestran los ratones, weón. Claro, weón, es como que tú no... Esa weá no, no es como el status quo de acá de Chile, weón. Aquí igual somos mucho más limpios, weón. No sé, o por lo menos nos preocupamos que no existan estas plagas de weas, Entonces, de repente... <risa> De repente, ¿Aquí como en que Chile lo... hay playas de qué, weá? ¿De flightes? No, <risa> de reggaetonero mira, y esas weá. Mira, yo... tristemente voy a decir que aquí en Chile hay, hay una fiesta de los weones asegurados que, que no tienen paloyos, ¿cachai? Que son la gente que maneja en el país, pero, pero en el fondo Chile es un buen país, tiene buena gente Y no lo valoramos porque sentimos que todo lo que está afuera es mejor Y no es así, weá me ejerció weón en el alcantarillado lleno de ratas y acá nu nunca ha pasado esa weá. Porque... Pero, pero, piensa una wea o sea, tenés que ir para allá para cachar como el Tony, porque realmente weón. Todos eh, dicen, weón, oh no, ayer es la raja. Y nosotros, no, yo... nosotros nos criamos mirando weas así, o sea yo, yo na, weón. Yo nací viendo tecnología que viene de Estados Unidos, lucha libre que viene de Estados Unidos, eh, puta de la tele, toda la weá que está en Estados Unidos era de Estados Unidos. Entonces se, se en lo que pasa que es que nosotros es que nosotros nos hace falta creernos el cuento y valorar lo que tenemos, ¿cachai? Porque aquí hay un montón de cosas buenas. A, a mí me gusta Chile, me, me gusta este país, me gusta lo que tenemos. Lo, lo, lo malo que lo que nos falta es creernos el cuento y hacer cuestiones mejores que este jueguito, por ejemplo. Juntarnos, eh, con que, que gente que le gusta los juegos juntarse y hacer un juego que, que la rompa a nivel mundial Pero el tema es que no, no, no nos creemos el cuento, ¿cachai? Tenemos susto de hacer cosas Creemos creo que somos penca Pero ya la vamos a superar, la vamos a superar Ojalá este bombillo pa' Ven para acá... ¡Bajo! <risa> ¿Cacha la, la, la weá de cómo cae sí. la agua, weá ne, el te... agua? weón. yo creo que con un cabezazo así yo creo que inconsciente se acabó el juego la granada los quemó, ¿no? Está aquí eh? Una piedra, weón, ¿me cacha? Esto lo va a pegar con una... ...una tubería, weón, eh. ver... ¡Va, ahí se patabola ahora! Este weón debe pesar unos... ...90 kilos, hueá. 100 kilos Claro Entonces de repente lo agarro así... ...toma, ¿me Y ahora le hago una Gillette ¡Ah! ¡Jajaja! Ah. Ah, vale para el otro lado! Es difícil hacer de... la gira. que y barrio. A ver, ¿qué te sale a ti? Ah, tú pegás ahí como una. Una. Me una n De nuevo en los Terminator. No sé cuál es el sentido en que salga el Terminator. Que como que uno no se cuestiona eso cuando está chico. Pero ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué sale el Terminator? O sea, no son Terminator, son parte de la historia de alguna wea, pero. ¿De, pero de dónde si esta wea es Terminator? En el cómic deben salir, po. A lo mejor nosotros no nos cachamos bien. Yo me acuerdo que este juego, bueno, este juego salió también para la, la Sega Genesis. Oh, sorry. No, salió para la, Sega, salió ah, para la Sega Genesis y para la NES salió una versión como chula de, una de una Terminator de eh, terminator Inspector Gadget, ¿caché? Es como pero que no. se le alargan los patas no, <risa> Los Inspector Gadget oh, oh, nos cagaron como el queso Cuento el fray Ah, cagué, cagué Nos vamos por las cantarillas y aparecemos Gacha. en Gacha un sabora. lago Y la música cambia, güey Sí, ahora no sé dónde no estamos porque hay como, hay como una... Mira, fíjate, hay como una montaña Y es, parece que estamos en Japón, pero estamos en Estados Unidos pero no, no sé dónde será, güey pues, no, no hay eso bueno, dijo, dijeron que estamos como en Arizona una a decir. Arizona, a lo mejor aquí en Arizona está hasta como jungla Puede ser, ah, eh? porque en Arizona es como más... selvático o sea, Hay mucho weón aquí Vamos a limpiar la casa Le vamos, le vamos, le vamos a tirar unas bombillas Qué buena gráfica ah. weón, qué buen juego weón Toma para allá, agarrate ese Toma weón oh. es que, ah. Cuidado con estos oh. barriles Agarrar este palito ya, con el, esa wea para. Con el cuchillo de rambo weón. Y, y salen como, como, ah, como de, no. de una especie de madriguera. De, una, de una madriguera <risas> donde están los flights, los Kuma ah. Lo malo que estos weón es como que les dio lata a hacer nuevos trajes y todos los weón tienen la misma ropa todos los días. ¿Este? Claro. Bueno, los monos se repiten... Claro, entonces es como utilizar el mismo elemento varias veces Los mismos movimientos... Toma Cachate que el weón... Mira, el weón, tú lo tiras al aire El weón se recupera en el aire, porque es como un karateka Buen loco Cacho se ve de frente Oh Oh, weón ¿Y esa weón te hace cagar una ficha, weón? <ríe> weón está en la pirilla, weón Cacho. Jajaja, estáis para amigo <risa> no. agarro los balas esto, wey Yo lo agarro a palo esto, wey, que Bueno, y toda la banda del cómics colocando ahí la La, la blam blam blam blam blam, blam, blam, blam, blam como... Es como Squatch Mira Como ah, pero Batman, Batman y Robin de, de la época Claro, tiene que tener como Una idea del cómics, wey Ah oh. Cacha, una... De para novia Oh, buena. Oh. Perdonen, niñas. Perdonen, ladies. Yo la agarraría, la amarraría al sí, árbol, weón. Niños, no hagan esto en casa. No la golpeen. Esto no no, no deberían... O sea, si una mujer las persigue con una Con una gatana, por favor, arranquen. <ríe> no les tiren granadas. Cómete esa weón, mira, te salvaste, weón. Bueno, la tenía guardada por si acaso. Para cabrita. Ahí también quiero, yo también quiero, <risa> ya me toca a mí. Ya, ya acá. Salta. Ah, ah, eso. Ah, bien. dulce ya le voy a tirar una bomba para que se quiemen <risa> en el infierno. <risa> <risa> Dai. De aquí estamos llegando como a la casa de los Oso Yogi, qué ¿Otro, otro robot de mierda, wea. ¿Qué onda? La parte robótica está como en desarrollo en ese confirmado. Es como si no se si ve no, si una hueá con robot, está ahí fuera de otro Claro, está ahí out uh, Te voy a invitar a Gonzalito Cáceres a que juegue el juego de <risa> Claro, para que nos diga que está in y que está out ¡Claro! <risa> bueno, yo, yo creo que está out que está juegue estos out juegos jugar estos juegos violentos Yo claro. creo que tenés que invitarlo a jugar Barbie <risa> ¿Cuál? Barbie <risa> No, qué mala onda Sí un, un, un... Saludos para Gonzalito, gran valor. Sí, claro. Que nunca va a ver este juego. Vos lo cachaste una vez que salió el Morandeco en compañía y salió disfrazado de Mario Bros. Si, puta que me esa <risa> weá, weá, buena, buena, buena. Es que es chistoso, weá. es como S divertido. Sale el chico vestido de hongo. Sí, po. Vamos, démosle nomás. Tranquilo ahí. Ah, weón, ah, no, roto, no, Leo no, duro. Está más duro que el cachorro. Yo, en el video, yo, en video, yo en video me piteo en un Terminator. Estoy... Ah, me agarró el inspector Gallo en terminator. Toma el inspector gallo, no, weón. Wey la ya esa weá, Me acuerdo que cuando chico me gustaba Penny. cagó, cagó la dejamos sin. weón. Eh, A ver qué grita el weón. ¿Qué weón dirá, weón? No sé, weón. Wea ya. <ríe> <ríe> ¡Diario! Venga, ¡Diario! No. <ríe> ¡Diario! <ríe> Oye, se me acabó la. Gestión. ¡Diario! Pasaba por ser que mi casa un weón vendiendo una weón. ¿Alguien vende whisky? Queda pausa, queda todavía. A ver, a ver qué pasa, weón. Cacha, ya está. La Dice. A ver, ponme pausa. La P. Dice. Finalmente, weón, vas a pagar mira, por todo lo que tú Ping, has hecho. Tú finalmente pagarás por todo lo que has hecho. No, dice, dice vamos a destruir el castillo. Claro. Dice. ¿Vamos a matar a todos los punks? Que dice que No, dice que I told you we don't kill these punks Dice que no los vamos a matar Unless we have to. Solamente si es que tenemos que hacerlo Es ah, como, yeah. nos vamos a matarlo Pero, pero si, no, si, pero pero si pero no nos queda otra <risa> como, nos vamos a hacer Si no nos queda otra, vamos a tener que, A menos que tengamos que hacerlo, dice ¿Qué más dice weón? No, no, eso es, es como... Mirarlo, no los lo no lo vamos. vamos a matar, pero como que su intención es buena Cacha, weón, mira, cacha la gran lanza cohetes. Cacha, mira, o sea, dice, él debe estar en el hotel. Y, y le va a mandar un y, y, cañonazo y al saber, hotel, weón. Sin saber, le va a mandar un cañonazo al hotel. O sea, el weón está loco. Esto? Dice, es tiempo, dice. The nail. Dice, es tiempo. De martillar, bueno, fondo. lo va a decir en chile, ¿no? Es tiempo de. Eh, Clavo, de clavar. De clavar a este concha de su madre. De una vez por todas. One, and once for and all. for all. Una vez por todas. Dice, <risa> una bazooka. I get the real castle. Dice, when this is done, you and I are going to have a long talk. Dice, cuando yo haga esto, vamos a tener una larga conversación. Bien, a ver. Eh, bueno, a ver el vamos que la... a ver si qué hace este guapo. Le lanzará el, el, el roquetazo. Oh, oh se ha está Se ha quedado. <risa> <se quedó, risa> <se quedó>, <risa> ¿Caché en este medio? Oye, ¿y hizo? Que este está y derretido? La ciudad, pues, weón, y está ve derretido ver. el acero, este? Oye, ¿cómo llegaron ahí ya? Pero vamos a darle la hueva. Bueno, el weón, eh, No sé, pues llegó nomás. Weón agilado, weón, pero weón, eh, se no. Hueón agilado, parece que va a tener una larga conversación, o sea, después de mandarle un bazocazo, yo no sé si puede conversar alguna weá, el va directo a matarlo. Padriche el hueón, ¿eh? No va, el hueón ah, es como el ah, ser humano Es miren, Toma. la cara de enfermo, hueón. Es, es como la cara de un jefe. <risa> Oye weón, entrégame los trajos, weón, para el lunes. <risa> ya, ya que hay que romper a eh. ¿Te gusta la patada del guile weón? Sí, pues, weón. Ah, son diferentes, tú como que te, tú te pegáis la patada del guile, pum. Tú te dais como una vuelta. La alarma weón, la alarma. Ah, Ah, oh, cuidado, oh, weón. weón. Arranca ahí. Es, se, bueno, son como tu amigo. Es maleta funció. ese weón, pues. Mira, a ver, espera, espera. Espera, ¿por qué tienen que ser tan maleta, weón? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ma, caché que el weón llegó y tiró como 10 granadas ¡Pré granadas! ¡Maletero! mi culeo, ¡Fresco, weón! ¿Es porque estamos en el last level, fue, weón? No, weón... Bueno, esta weón maleta no puede ser, Voy a romper. Mira, atrás está... ¡Toma! <ríe> The last level... No sé... Ahí... Toma, huevón, en cacha bueno, que un huevón a, volando, a weón. los pilares porque están, están molestando aquí en la ¿A vista? cuántos huevanes te hubierais pensado en hacerle esto? Tirarlo así como un estropajo, todo sale, ¿Cuándo? Weones? Cuando me dicen Cristian, ¿por qué no, no has terminado lo que dijiste que iba a terminar? Y en ese momento yo pienso El Punisher habría reaccionado de otra vez <risa> Es como, en ese momento lo pienso Cuando de repente te piden estupideces, así como cuando... Cuando llegan a, a, al, lado tu, al lado tuyo, mm. y tú le has dicho, no, esto me va a demorar un mes, mm. y te dicen, ¿y por qué te vas a demorar un mes? Y tú decís... No le decís nada. Lo miráis, le a decir nada, lo miráis nomás, lo miráis, decir, no, es, como, es como claro, o sea, eh, mira, son tres días, te lo puedo tener. Pero por qué tres te... días? Mucho, mucho, o sea, mucho. yo la vi en toda, tú decís como... ¿Valdrá la pena decirle a este pajarito algo? Es como que él cree que la haciendo. Tase... Él cree que va a abaratar costos y se las da de pulento y en verdad lo que pasa es que jamás en su vida ha hecho nada. <risa> Entonces no sabe qué es que es mucho y que es poco. No sabe. <risa> sí. Entonces uno como con... cuando entiende eso dice no me voy a gastar en explicarle. Entonces, no, sí, no, sí, a así tiene la tiene No, le decimos sí, en verdad yo soy lento... Tú tienes razón, debería hacerlo en media hora. <risa> <risa> o sea, que, hay, a hay que, que dejarlo en su mundo de ir, nomás, okay. Bueno, por eso estamos aquí desahogándonos con Punisher. Ah, sí, así, en ese momento... No. Yo creo que igual estos juegos, mucha gente confunde y dice estos juegos violentos hacen que la gente se ponga loca. Yo creo que es un escape un poco de... pa', pa tensiones, pero una persona... Una persona que, que tiene su criterio formado claro. sabe que esto es un juego y que no lo va a hacer en la vida real. Pues. Bueno, en esos tiempos, weón, quedamos muchos con piteados por este tipo de juego y, y de cierta manera, bueno, hoy en o día. O sea, weón... yo nunca le he pegado así a alguien en la vida real. ¿sí? No, o sea, Yo creo que sí. Pero. <risa> bueno. <risa> pero. Pero weón, pienso que, ¿cómo se llama? Hoy en día la weá como está más evolucionados y toda la weá. Por claro, ejemplo todos critican el GTA, no ejemplo, no los grandes o sea, oh, autos es, es que va a otra cosa, que, es que los juegos hoy en día tienen un, un, una chapa que, que es, es VR Que te dice que es para maduros, para cabros chicos, para... Bueno, pero tú sabes que no podéis sí, li sí, no sí, limitar eso Porque al final tú ha sido un juego y o sabés que lo van a jugar todos, de todas las edades sí, bueno ahí va un tema de los padres güey. No, pero en general, no le podía echar la culpa a los padres si el, el, el que tiene la culpa un poco es el libre mercado que hace que los padres estén todo el día afuera, entonces ¿quién va, ¿quién va a cuidar a los niños? La nana. Entonces es una pregunta importante para nuestra generación, entonces, ¿quién va a cuidar a los niños si están todo el día en el trabajo? Yo no estoy de acuerdo con trabajar 8 horas Yo tampoco, yo creo que deberíamos trabajar 2 horas No, 4, 4 5, sí, 5 horas 5, sí, Y bueno, las otras 5 horas, horas para hora. ir a ver a los hijos, estar con la mujer, decirle esposa te echaba de nena Puta yo hago esa weá, pues No, bo, igual te hayan sí. embolado cuando tenéis que trabajar y estáis sí, trabajando el dos días entero weon O noche Y no te pero, hagáis el... Pero es que claro bo. Es que Aquí no da, si no no da bo. Así el, el, el mercado y el mercado, la, econo, la, la economía ha matado a la familia ¿no? Por eso nos refugiamos en estos pueblos destructivos Para botar nuestros tres y mañana seguir produciendo Oye, tú dijiste una weá, el mercado ha matado a las familias ¿no? sí, hueá es verdad yo, ¿Sí? yo creo que lo... Y como que nadie se lo cuestiona, es como que está bien ¿Nadie Trabaja re... 20 horas... Nadie le pregunta tal? eso a los candidatos... A los candidatos... Presidencial ah, ahora, no, no, no, no. como que está bien que nosotros lleguemos al lado del pico y cansados a la familia y no tengamos Weón, mira, tú has sido una weá, el otro día me dio cuenta una weá Sí, pero a nadie le importa ah, no, Pero vos cacháis que ahora, antes, antes ¿Eh? tú podías llegar a tomar once a tu casa Hoy día, no Se murió la once, weón Se murió la once, weón, se murió la once, weón. Aquí en Chile teníamos un valor grande que era tener once Llegar a la... A ver, 11 era porque antes 11 era las 11 letras de la guardiente, Era como, vamos a tomar 11 y era a tomar sus copetes Pero en el fondo era un momento para compartir, para conversar, etc. Y eso se transformó después en una cuestión como familiar. Familiar. Y hoy día con el en Santiago, que te demoráis una hora y oh, media un tron... o una hora en llegar a tu casa, se acabó la once Se acabó, llegáis a... No, llegáis a la casa y en vez de la 11, lo único que quería es llegar, a echarte a la cama y dormir. Y te dicen... ¿Cómo te fue? Ah, <risa> Me quería como... hablar. Hola, papá. Ya, hola. <risa> el no, es que, es que ya, ya no tenía energía, Te la consumió todo el mercado. Entonces, le pregunto eso a estos candidatitos. ¿Qué opinan de eso? Porque en general, todos dicen, sigamos haciendo lo mismo. Cambiamos algunas reglas, pero sigamos haciendo lo mismo. Yo no estoy de acuerdo. Interesantes palabras de... Box, aquí en el cubo del recuerdo No, y al final, al final Al final lo que va a pasar es que Todo esto va, como el péndulo, va a reventar ¿Cachai? Uh -huh. Va a venir todo mundo que una crisis social mundial Va a quedar la cagada y ahí si van a dar cuenta van a decir Ah, parece que tenemos que ser equilibrados No trabajar tanto Sino que trabajar y vivir Pero en el fondo ahora como estamos Puros trabajando como enfermitos Tenemos que llegar a un punto de una crisis que acá la zorra Y ahí vamos a volver a la normalidad Pero a lo mejor vamos a estar muertos, güey nosotros no vamos a alcanzar a disfrutar del equilibrio <risa> no a, a disfrutar de equilibrio. Por algo tenemos que jugar jueguitos para liberar tensiones Claro Teatro, weón Pero así la bien O sea, yo, mira, lo más triste Yo ya, no, ya no ni siquiera tengo tiempo para jugar O sea, este, este, esto que está pasando hoy día es para mí lo no pasado hace años Mira tú weón ¿Qué se siente volver a, la, a las tierras de los juegos de video un rato? Cómete el flan weón Oh, ¡ah! Ah, ¡Ah! Que vamos a regalar 5 co... co... cortesía al juego del recuerdo. <risa> Cacha, vamos subiendo. Poder jugar recuerdo ¿verdad? debería tener pizza gratis en tu casa, weón. ¿eh? <risa> vamos subiendo, weón, un ascensor, weón. Se siente la sensación de que... A ver, ahora que marchar con Nos, nos van a matar. Oh. Bueno, esta weón me, me ha ganado un tiro mal de la... tirarla para allá. Puta, pero están sea, estos weones. ¡Fantería, no! ¿Cachai que re, deben haber unos hueones tirándote esas ¿sí? ruedas? No, hay ¿Qué? unos hueones que están arriba tirándote No, tenemos la dinamita los hueones Total, lo sí. más no, chuposo es que ¿sí? la dinamita no, no, te, te hace daño a ti Pero, hueón, el ascensor debe ser de acero, pues, weón, es que no le hace daño, eh ¿Cachai? Mira, estamos disparando con enfermitos mentales ¡Cachai, hueón! Pues, ¡Tomen! Manejando un arma balas vale, no se acaban, mire, mire. ¿Sabes qué? Un día te voy a invitar al polígono acá para que disparemos así en la vida real. Ya, perfecto. ¿Con blancos reales me imagino? Sí. <risa> a ver si eres capaz de romper el blanco a buenos Esto Estos funky... Eso es, es malo que, que, que traten de transmitir esa weá, así como que, como que el punky siempre es un hueón malo y en general de repente los punky son los hueones más, más pacíficos sí, del de claro, universo sí, Lo que pasa es que claro, con esa, yo creo que este, este juego viene es mucho de la cultura de los 80 claro, Los y 80 lo... y los 90 hueón... Claro. La gente conservadora la tenía miedo a los punk No, y aparte que en Estados Unidos... No chequé que los punk terminaron siendo los emo? Sí, pues <risa> un terreno, hoy en día son terrible emo los hueones pues hueón o sea, son buenos que piensan y toda la weá y hablan de la libertad y todo ese tipo de se... cosas. Sí. <risa> Segunda vez, weón. ¿eh? Bueno, sorry, pero es que tenía que hacerlo. Yo sé que te dolía la weón. No, <risa> no se lo ocurre. <risa> ah, Soy el Punisher, tú, El castigador. Es como dice, ocúpame como arma. <risa> claro. <risa> ¡Está guanito! ¡Loco disparando! ¡Cacha! ¡Mira cómo dispara, güey! ¡Oh! ¡Oh! pelado culiao! ¡Te advirtí! que como que dispara así! ¡Ah! Toma, pelado culiao! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira el hachazo que lo va a pegar este ¡Mira! Y con sangre y toda la weá en los juegos. con sí, sangre, así que... También. Cacha 2 por 1. Ah. Ah. Aquí, aquí yo no sé dónde estamos, estamos como una especie como de máquina, maquinaria. No, lo que yo entiendo es como el cepillo. Lo que yo cacho es que estamos, ¿Cómo te como, está estamos como que salimos del ascensor pero no nos alcanzamos a llegar al último estamos piso. Estamos como una especie de base, no sé qué, no sé qué producirá este weón bueno. aquí en esta base. Tiene alta tecnología. No, una, ¿vale? una cosa así Porque hay como cañería y weón. A ver, vamos, vamos a ver... Hay unas minas con moño, una rusia. Bueno, ya se me olvidé la tela rusia. Como un tema cero con la rubia. Sale, mira, mira, mira. Pausa ahí, weón. ¡Andate la mierda! Vamos. Wow. Ahora con todo ahí. Cacha, la velocidad de los golpes, po, güey. ¿Qué pasa, güey? <risa> Ahí, que va a ser? Ahí. No, po, Ha sido un hoyo en el piso. Aquí viene como el. Este weón bueno, es el. Espera, después le pausa. Usted es el traductor. Él dice, yo no, no sé cómo llegaron acá, pero no van a salir de aquí vivos Eso está, diciendo Dice, es, ustedes están solos ahora, el nadie, nadie lo... los puede ayudar Castle, del apellido, el apellido del weón ¿Es el apellido del weón? Sí, el punisher Tú, algún día... Algún día vas a tener que salir de aquí. Claro. Y a ti no te van a gustar los resultados. ¿Ah? King Ping Fu, El último enemigo, weón. También de... Weón, pero King es una Kare. masa gigante, weón. Sí. Como Buu... Este weón... No es mira, para, para tristeza tuya, yo he conocido gente así en la vida real. <risa> yo también. Yo también he conocido gente wey, pero pero así. Pero ¿cómo llegan a ser así tan grandes, weón? ¿Cómo se preocupan tanto de su cuerpo, weón? No, pero weón... Pero este weón, por ejemplo, es, es gordo, pero a la vez tiene una estructura ósea gigante, weón. O sea, podríamos decir existen? que es como, es como gordo hábil. Sí, un gordo hábil, pero en el fondo eh, hay, hay gente que es gigante en el mundo, weón. Sí. Bueno, no te rees mucho ¿Vos soy gigante también. <risa> sí, como Andorre. Como Andorre. Sí, yo soy grande, weón. Pero no, antes no, decían, no. Torre o Andorre Junior, nunca me he quedado atrás. Claro. Weón, cachate, me agarró como si fuera cualquier weón, weón. No, pues que tenés que evitar que te agarre. ¿Al chavo agarraste la misma agarrar Cachate, te la podías. weón, es que le agarraste el culo. Ah, esa mierda, mira. Ay, se ríe, weón. Eso es lo entretenido que lo, lo, estos juegos pueden bueno, hacer Se... se... Pero casi que el guan, tenía, el guan tenía, tenía una casa súper lujosa de ese sillón ¿No te gustaría tener este sillón aquí? Lo vamos a destruir <risa> <risa> No sé, weón cuando tenés mucha, mucha, mucha, mucha, mucha plata, weón es, que es como que weán. ya no saben qué mierda gastar Claro Conocido, bueno, weón, en el sí, weón, sí, y... Puta, weón Me han dicho, weón Después ya no queréis plata, queréis poder, no más Exacto la gente hace... Deja de miedo. Y todos estos weones bueno, vestidos como de traje, son puros flyers ¿Cachai? Si, sí, weón, pues, bueno, son puros weones que están ahí, weón, bueno, puro chupándole al guatogón, pues, claro, bueno. el guatón Claro, le hacen le hace la pata al guatón Pero En verdad no... Guatón el guatón de mierda, ¿caché? Bien, el guatón debe pagar muy bien, po, pues, bueno. weón Claro, con droga, pues. weón, pues, con estupefacientes y, y sustancias Y minas Si, sí, que eso es lo que yo creo que es lo que más apunte. <risa> ah, buena esa, ¿cachaste, weón? Bueno. Me agarré un weón, me agarré bueno. un weón, a ver cómo es Oh, oh no oh, puede oh, ser Oh, mira, weón, ese weón me está violando, weón a ver. Oh. Oh. Ah, no, mira vale, vale, Nos no salió aquí en pantalla una estupidez Problemas técnicos. Ahí sí Oh, lo manotazo. Sí, ahí va a morir, ahí va a morir. Está listo, está listo, weón. Ya, pero hazle una llave acá para mu pa que muera. No lo mate así tan pica. Para que sea hermoso, ahí Sí. sí. Ah, ah, le faltó uno, no, a ver. Voy a de agarrarlo, la verdad, la eh, Agárralo y apretalo al mismo tiempo. A ver, espérate. No, no, espera uh cachate <ríe> esa A ver. Oh, murió murió güey. Ahí está el guatón culiao. y Este ¡Ah! es el momento cuando todo decía ¡Lo terminó ¡Lo terminó Última... Última... última último nivel terminado a ver, Vamos viendo que pasa, le vamos a poner un pausa pa... No me acuerdo qué pasa Ahí están todos los ítems que tuvimos que agarrar para poder llegar ahí ¿eh? A ver. Ah, y ahora se ha empezado a destruir toda su... Oh no, dice, oh, no. El, el hoyo... No, dice, todo el edificio se va a hacer mierda Claro, blow It's gonna blow ¿Cómo? Damn! We've got to de get acá. out of here Dice, tenemos que salir de like... aquí sí. Damn! <risa> ¿eh? ¿Eh? El guatón ahí está como agonizando <risa> Buenas noches, niño gordo <risa> <Bad boy. risa> Buenas noches niño gordo. Oh, o sea, oh, ¿Qué es lo que le hizo? Le tiró una granada. Culiao. Sí. ¿Qué es que se fue Mira. Ah, oh, este es como las torres gemelas, weón. Tiene como gráfica Star Fox. No o sé sea, para las torres gemelas. Oye, sí, weón. Cacha, ese. Y, y finalmente fue destruido por el castigador. Las manos Hans de Kimberly. Mira, este era la penca de los juegos finales que eran puras letras. Porque no ponían más, más animaciones dicen. Tal vez cuando termine muestren algo dice no. como... Eh, Kingpin enfrentó su, su final en las manos de los Punishers eh, el, el edificio The King Building El edificio el del King botón. Eh, La estructura sí. fue dañada Oh, ¿qué pasó? Oh, apretaste el botón de... ¡No! No dice nada ¿Qué pasó? Apretamos la weón. ¿Pero por qué? Esa wea es super uh, eh, sensible lo, lo pasaste, pasaste el... a llevar y chao Si, sí, lo, lo ¿Y si grabando? la, la grabación ¿Y si no bueno, perdón. no sorry. no ¿sí está really bien. Really no te preocupes. no no no no no ¿Cómo agarro? Que no no no no no no no no no no no nada. nada no no Hemos vuelto. Bueno. Ahí dice. Como el King Ping, eh, enfrentó su final en las manos de los panic. Para, para, para. Y eh, el edificio King, la estructura que lo soportaba fue seriamente dañada y colapsada. Eh, oh, ay, cachela, que dice? El edificio colapsó y un eco de muerte. Que fue re, como un reverbo, así como mm -hmm. reverberando a través de la ciudad, como un, un grito, como un roar, como un. ¿Cómo se dice eso en español? Como un roar, mm -hmm. como un gruñido, un día, como, claro como un gruñido de un demonio exorcizado. que Ah, exorcisado. Dice Anguish Roar of an Exorcised o Demon. Entonces dice. Eh, con, la con, el, la, con la derrota su, de King Con su derrota, el edificio colapsó. El ejército colapsó. Y el, y el imperio de Kingpin, el imperio de, del pecado de <risas> Kingpin, comenzó a desintegrarse, sin su poder y su, y su la, la guía de su mano, eh, todos todo sus su seguidores se, se separaron, pero para el Punisher, para, para, para. pero para el Punisher, mucha, eh, pero la, la pelea no está ganada. La, la, la, la guerra continúa pa, Para él eh, No hay tiempo para descansar De la guerra De esta pelea Claro, es como que tiene que, es, tiene que liberar a toda la tierra De esta pelea Es como es que él como que que es el que venció al kimpi Pero tiene que limpiar el mundo de toda esta mierda O sea, es es una, es una tarea... con él matado al guatón Claro, no entonces toda, Es una tarea imposible Quizás Pero después dice eh, dice y es como que es que como que su que es como que su, su futuro su destino es como una pelea sin, sin, sin términos, es como un never ending, es como una guerra sin términos Dice Para para, para. Dice es una guerra que él nunca podrá ganar y que y, y dice eso no importa para para él es un hombre que ha aceptado su destino y, y, y es, y es y para un hombre es imposible escapar a su cruel a su cruel destino eh, Esa noche el Punisher eh, se fue entre la, la oscuridad, entre la oscuridad eh, Se fue entre, la, los, entre, la, las, entre sombras, las sombras Y, y, y, y hizo sus, pre, sus plegarias Y, y los depredadores, de, los de, Nueva depredadores los, de Nueva York Conociendo que... Que ellos son todos los depredadores. Los cazadores. No, no, no, que ellos están siendo cazados. Ellos bueno. están siendo perseguidos por hispanos bueno, Bien, bueno. Bueno, es como una buena media apocalíptica. Claro. Bueno. La siguiente ciudad, la policía buscó a través del de edificio King y encontraron 700 no, <risa> no. ellos encontraron 371 ex criminales, pero ellos no pudieron encontrar ningún cuerpo. Que pudiera ser identificado como el Kinky. O sea, el guardón culeado Desapareció. O se fue reventado. La venganza será eterna. O first, sí. eh, se mantiene caliente. O sea, sí. que nunca escorcharon al Kinky. Quiere decir que no lo mataron, no murió. No Entonces, se deja la típica no, que queda los cómics. deja así de como de la, la pregunta. La, deja como la pregunta para qué pasó con The Kinky. Para el 2. Entonces puede que aparezca de nuevo. Bueno, pero. Yo, yo te quiero dar las gracias por haberme invitado a este juego del recuerdo eh, Este es un juego que de verdad disfrute mucho, así que te quiero dar las gracias mira. Bueno, bueno, bueno, pues ahí está el final y voy a ver el final ordinario que, que mostraban en esos tiempos Bueno, en esos tiempos no había mucho, mucho mucha RAM, no sé, ah. alguna huevo para no No, pero igual era, era un juego bien hecho, ahora yo me gasté tantas fichas, pistas y El poco dinero que me daban para pa sobrevivir, en vez de comprarme una galleta yo me compraba echan para poder jugar claro y ahí uno se iba a jugar de repente te daban plata a jugar los videos y llegaban flight de la paso y lo mataban y cagabai tépica weón situaciones que vivíamos se metían bien fuera de los días. bueno yo después también me transformé de esos weones que decían te la paso claro evolucionando bueno ahí estamos viendo los programadores weón las caladeras que caen del pero siempre, es, mira, no. te fijáis que siempre toman como un personaje de un cómic y hacen un juego wow. y sacan plata. Y ya. Sí, hacen bueno, un negocio claro. alrededor de, de la historia. Pero lo importante es, es, es crear una historia y un personaje. Eso es lo difícil. Hay bueno, ahí vamos, vamos a poner nuestros nicknames. Bueno, yo voy a poner el típico. Ahora van a entender por qué me puse este nombre. Porque cae justo en las tres letras. Claro. Hoy ya no funciona mío, no se mueve. Oh, oh bueno, cagamos, cago. alcanzamos estamos. Bueno, pero por eso era mi nombre, porque está la que hay entre letras. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido de de Punisher, ¿no? Justo aquí a mi estimado amigo Fox, ¿eh? un ex jugador de Quake 3, muy reconocido, como ya le había mencionado. Y vamos a estar muy pronto haciendo otros pueblos, tal vez el próximo episodio subamos algunos de fútbol por ahí como pasar, para pasar sí. la noche ¿eh? este, Bueno, la idea era, era, era haber repasado esos momentos que eh, disfrutábamos cuando éramos adolescentes Donde no existían revistas, no existían videos Y ahí podíamos ver algunas chicas claro. eh, sin ropa Exacto, en los jueguitos Ya continuamos, muchas gracias, que estén bien y Nos vemos en otro episodio de los Recuerdos. recuerdo Chau, Chau.